fondo sur de la libertad Tiene un poco de todo Tiene crudeza y poesía Tiene alma y alegría Tiene té y tiene copas Es el club de las cabezas rotas Rotas de tanto pensar Y de chalar con inspiración para desnudarse en sus versos y compartirlos con emoción. El fondo sur de la libertad tiene un poco de todo. Lleva gotas de inseguridad y de seguridad una pizca de tristeza, pinceladas de rebeldía y carga dudas y certezas. El pan nuestro de cada día contiene notas de locura, de cordura solo a veces. Pero siempre se enternece con los puntos de sutura. Los que cosen los poetas y también los cantautores que cierran nuestras heridas con poemas y canciones. Y es que en el fondo de este fondo... Lo que no falta es el amor, el amor por esta casa, el amor por quien la habita. Por todos los que la adornan con sus rimas y melodías. El fondo sur de la libertad tiene un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 de todo, el fondo sur de la libertad.